Primera de Crónicas, capítulo 14 Entonces, Irán, rey de Tiro, envió mensajeros a David junto con madera de cedro, canteros y carpinteros para que le construyeran un palacio. De esa manera, David se dio cuenta de que el Señor lo había colocado en el trono como rey de Israel y había bendecido apoyando su reino por el bien del pueblo del Señor, Israel. David se casó con más esposas en Jerusalén y tuvo más hijos e hijas. Esta es una lista de los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ipar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefej, Jafía, Elisama, Beliada y Elifelet. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido, rey de todo Israel, reunieron todo su ejército para ir tras él. Pero David oyó que venían y salió a enfrentarlos. Los filisteos llegaron y asaltaron el valle de Refaim. David consultó a Dios y le preguntó, ¿Debo ir a atacar a los filisteos? ¿Me harás victorioso sobre ellos? «¡Adelante!» le dijo el Señor. «Yo te haré victorioso sobre ellos». Así que David atacó y los derrotó allí en baal Perasim. «Dios me utilizó para derrotar a mis enemigos como un torrente de agua que brota», declaró. «Por eso el lugar se llamó baal Perasim. Los filisteos habían dejado sus dioses Así que David dio órdenes de que los quemaran. Sin embargo, los filisteos regresaron y realizaron otra incursión en el valle. David volvió a consultar a Dios. No hagas un ataque frontal, le dijo Dios. En lugar de eso, ve por detrás de ellos y atácalos frente a los árboles de bálsamo. En cuanto oigas el ruido de la marcha en las copas de los bálsamos, ve y ataca, porque el Señor ha ido delante de ti para derribar el ejército filisteo. Así que David hizo lo que Dios le dijo, derribando el ejército filisteo desde Gabaón hasta Gezer. Como resultado, la reputación de David se extendió por todas partes y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran miedo de David.